Ya tenemos a, a, a Asun Villaverde. Buenas tardes, Asun. Hola, buenas tardes. Hola, Asunción Villaverde. <ríe> ya la conocen, es coordinadora de Alicante Laica, forma parte de la Junta Directiva de Europa Laica y también está en, en la Junta Directiva de la Coordinadora Estatal recuperando pues, esas inmatriculaciones. Eh, pasamos a oír tu audio, ¿te parece? Cuando quieras. Venga. Parece ser que, irremediablemente, habrá repetición de elecciones el próximo noviembre y que nos espera una nueva campaña electoral. Aquellas personas de convicciones laicistas descubrimos asombradas cómo en los programas electorales de algunos partidos de izquierdas han desaparecido reivindicaciones recogidas con anterioridad. Y es que los políticos piensan que el laicismo no da votos, pero en realidad lo que hay es mucha confusión. Continúa la creencia generalizada de que quienes pretendemos la separación de la Iglesia y el Estado estamos en contra de las creencias particulares de algunas personas de la población, nada más lejos de la realidad. Es precisamente el laicismo el garante de la libertad de conciencia. Según la Real Academia de la Lengua, el laicismo es la independencia del individuo o de la sociedad y más particularmente del Estado respecto de cualquier organización o confesión religiosa. Para nosotros, el principal objetivo laicista es la libertad de conciencia, entendida en el contexto del artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Esperamos de los políticos que comprendan la necesidad de aprobar una ley de libertad de conciencia, porque ley de libertad religiosa ya hay. Y la libertad de conciencia tiene mucho que ver con la aprobación de leyes como la ley de eutanasia, la ley de interrupción voluntaria del embarazo o la ley de violencia de género. Por este motivo, les conminamos a incluir la laicidad en sus programas, ya que es imprescindible la consecución de un Estado laico para que sea más igualitario y democrático. Tu reglón torcido suele estar muy poco torcido y, y, y suele ser un dardo estupendo, pero es que el de hoy está sembrada. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Uh, es por pura. Eh, me vais a perdonar que te estoy un poco afónica porque he tenido problemas de garganta últimamente, pero bueno, eh, en realidad es que lo he vivido de cerca porque, como sabéis, he sido candidata. Eh, por el partido de Unidas Podemos al, al Senado y entonces he vivido en primera persona las dificultades que hay para que los políticos acepten el laicismo y que lo integren en, en su vida y en sus, y en sus, y en sus programas. Claro, una cosa, y, y, y no solamente no lo han integrado, al menos en las últimas elecciones, sino que, bueno, pues, se ha, no se ha hablado de temas tan importantísimos como temas de Estado, como por ejemplo el tema de las inmatriculaciones, que son… Puf, uh -huh. eh, ¿no te parece…? Sí, como siempre, promesas incumplidas desde hace más de un año que el PSOE, estando eh, en el Gobierno ya, dijo que iba a hacer público el listado de las matriculaciones un 2 de agosto, hace un año, ha pasado ya más de un año, y bueno, aún seguimos esperando y nos tememos mucho que no va a hacerlo nunca, como tantas y tantas promesas que hace con referentes al laicismo y que luego no cumple. Pues sí, la verdad es que, vamos, bueno, eh, cada vez peor, creo yo, pero bueno. Sí, hemos, hemos retrocedido realmente porque cuando nació, por ejemplo, un partido como Ciudadanos se declaraba abiertamente laico, eh, Nos eh, teníamos reuniones eh, con ellos en los grupos municipales, en los grupos... Eh, de, de las eh, comunidades autónomas, y bueno, pues eh, tenía muy claro que sí, que no iban a asistir a las procesiones. Pero después de esto ha aparecido otro nuevo agente, que, es así, eh, que ha sido la ultraderecha que les ha hecho escorarse... ...y dejar todo ese laicismo y ese convencimiento por el laicismo que tenían, lo han dejado atrás, y hemos vuelto a ver cómo... Bueno, pues tanto ellos como el SOE han corrido en una carrera por salir en las procesiones de los pueblos, por hacer alcaldesas perpetuas, etcétera, etcétera. Hmm. Eh, no sé si has oído el, la editorial de, del presidente de Europa Laica, de Antonio Gómez Mogollán. Eh, hmm. Ahí mmm, señalaba dos cosas. El, el, se llama muchas otras cosas pero bueno, yo me he quedado con que está muy claro que lo que persiguen es una recomposición del, del biparticismo y también está claro el pacto tácito que hay entre los políticos y, y la y la conferencia episcopal o el Vaticano o no sé quién para el tema pues, de francos y franco, sin franco no y matriculaciones y tal no sé, ¿qué opinas tú? Pues sí, bueno, por ahí en medio está siempre el Opus, que tiene mucho poder en España, como todos bien sabemos, y luego pues esa eh, mano que ejecuta, que son esos abogados cristianos, que vienen a decir siempre que quieren derecho a que… A, a, eh, esta misma mañana he visto unas declaraciones diciendo que quieren que se le respete la, su fe cuando la fe religiosa está suficientemente respetada, entre otras cosas, porque en el Código Penal tenemos varios artículos, el 525 y otros, que eh, hacen que se, que se respete, pero que se respete con la ley. Además, eh, tenemos una ley de libertad religiosa aprobada en el Congreso. Quiero decir que más respeto eh, quieren. Eh, los que eh, verdaderamente pedimos respeto somos el resto de, de las personas. Claro. Eh, está, sí que es verdad que te noto la voz un poquito regular. Sí. <ríe> eh, sí. Mm, sí. Teníamos, no sé si com, eh, eh, hacerte hablar más o qué. ¿Te parece que vayamos a las matriculaciones, eh, perdón, a las efemérides a las y, ya, y ya la comentamos y así nos despedimos porque te veo un poquito, sí, con la garganta bastante fastidiada. Sí, Vamos. A... haciendo un esfuerzo. <ríe> gracias. <ríe> Vamos.